En este tutorial vamos a tratar sobre el uso de la base de datos Aranzadi, recurso disponible para toda la comunidad universitaria de la Universidad Carlos III de Madrid. En concreto, en este primer vídeo trataremos sobre el acceso y el buscador universal. Desde la página de la biblioteca, la forma más rápida que tenemos para acceder a la base de datos Aranzadi es mediante la pestaña de bases de datos más usadas, pinchando en Aranzadi. También podemos teclear dentro de la opción de búsqueda de bases de datos Aranzadi y le damos a buscar. De esta forma nos aparece información sobre el registro en el catálogo y podemos acceder pinchando en acceso al recurso. Para acceder, debemos estar validados previamente en Campus Global con nuestro usuario y contraseña de la universidad. Pinchamos sobre Servicio Aranzadi y accedemos. Una vez dentro, la pantalla que aparece por defecto es el buscador universal. El buscador universal funciona obteniendo resultados sobre todo lo que se encuentra en la base de datos, mostrando tanto legislación como jurisprudencia, bibliografía, convenios colectivos, etcétera indistintamente. Podemos buscar un término jurídico, por ejemplo, testamento hológrafo, o bien el título de una norma concreta, estatuto de los trabajadores, o ET, una sentencia con su número o fecha, o también podemos buscar según el número marginal que Aranzadi atribuye a todos los documentos, coincidente con el formato papel de los repertorios de legislación. O simplemente podemos buscar usando el lenguaje común. El resultado que arroja el buscador si por ejemplo tecleamos atropello en paso de peatones será todo lo relacionado con estas palabras. Existen filtros por área del derecho, como civil, contenciosa, ámbito de la legislación, dentro de jurisprudencia, tribunal, etc. Y podemos buscar entre los resultados. Por ejemplo, añadimos negligencia. De forma que el resultado se acota a aquellos documentos en los que aparezcan tanto las palabras atropello en paso de peatones como negligencia en el tipo de documentos en que nos encontremos, en este caso jurisprudencia. Aunque debemos tener en cuenta que con la búsqueda universal las palabras que buscamos aparecen en los documentos, pero puede ser que el documento les dé un tratamiento tangencial y en general trate sobre otra cuestión. Volviendo a la pantalla inicial, podemos ver que se muestran al mismo tiempo las últimas novedades que se hayan incorporado al funcionamiento de la base de datos, y pinchando aquí podemos conocerlas. A la derecha tenemos la actualidad jurídica ordenada por ramas del derecho, en la actualidad jurídica se muestran los nuevos textos incorporados a la base de datos, ordenados según el tema. Queremos conocer los nuevos textos referidos al ámbito laboral. Podemos ver respecto de estos que hoy hay disponible jurisprudencia, legislación, bibliografía y un proyecto de ley. Al mismo tiempo, podemos consultar las publicaciones de un día distinto al actual. Y saltar a otros temas de entre una gran variedad. Volviendo, en el margen derecho también tenemos los códigos de legislación básica, un acceso directo a aquellas normas más básicas del ordenamiento jurídico. Si dentro del ámbito civil queremos ver la legislación básica sobre el derecho de la persona, en personas podríamos acceder tanto al código civil como a la ley de inscripción de nombres y apellidos. También Podemos recurrir a la búsqueda asistida desde donde se obtiene un resultado similar al que tendríamos también del uso de operadores lógicos, aunque podemos complementar ambos. Podemos buscar con todas las palabras, caso en el cual obtendremos un resultado parecido al de utilizar el operador lógico I. En la casilla con la frase exacta se busca aquello donde el resultado aparezca íntegro y no palabras por separado. Buscamos paso de cebra. Y obtenemos documentos en los que podemos encontrar dichas palabras juntas. Si lo buscásemos en la casilla anterior, buscaría también documentos donde aparezcan paso y cebra por separado. Con alguna de las palabras, queremos buscar aquello donde aparezca al menos uno de los términos. Introducimos, por ejemplo, tutela, curatela, guarda y acogimiento. Por ello, será un resultado que abarcará muchos más documentos pues basta que uno de los términos aparezca en ellos para que el buscador nos lo ofrezca en la lista de resultados. Por último, si queremos que un término determinado se excluya de los resultados, lo introduciremos en la última de las casillas. En el siguiente vídeo, trataremos sobre la búsqueda de legislación en la base de datos.